Aquí nos encontramos en estos momentos en el Hospital San Vicente de Paul, en el área de mujer, donde, como ustedes pueden observar, a mi lado se encuentra la joven Soribel Acosta. Soribel Muñoz, Soribel Muñoz, quien en la noche de ayer, según los reportes que tenemos, esta mujer fue despiadadamente atacada a mano de un hombre, ¿verdad?, quien se dice que es su pareja o su su ex pareja, su ex pareja. La joven en estos momentos, según los reportes que tenemos, sufrió, recibió diversas estocadas, múltiples, eh, pu múltiples puñaladas, que la tienen en estos momentos en un estado muy delicado aquí en San Francisco de Macorís, según los reportes la joven recibió 28 puñaladas si es posible la madre de la joven venga acá mi señora, vamos a conversar con usted mi amor, cómo, cómo ocurrió todas las informaciones que usted tiene sobre este hecho ¿qué me le han dicho no, eso mismo que ella, di que fue a llevar el niño, que lo fue a buscar temprano por pues, la mañana, entonces cuando él lo fue a llevar eh, ahí de que ella entró para el baño con lo que ella entró para el baño de que Ey. cuando él entró fue ahí mismo de una vez de que le entró a puñalos ellos estaban separados Ajá. Entonces, ellos estaban separados Ellos estaban separados, sí bueno dónde vivían ellos? donde vive lo atrás de, de la casa y queso. Y cuántas puñaladas cuántas puñaladas? 28 28 puñaladas con sí. dónde se encuentra él en la sala de hombres hombre. bueno ¿El nombre suyo es? Teresa. Y usted, el nombre, bueno, estoy por aquí, usted el nombre suyo, ¿cómo es, señor? Miguel Lugo. ¿Usted quién es? El papá del de muchacho. ¿Cómo se llama él? Eh, Willy Lugo. Según usted, entonces, ¿cómo ocurrieron los hechos? Eh, él estaba en mi casa, yo tenía la cena de arriba de la mesa, y él está dándole leche al muchachito porque la mujer anda andando. Entonces, cuando él salió para allá, que le, la llamó, le dice, ven que yo me tengo que ir, deje la cena arriba de la mesa. Entonces hoy oh, cuando ya yo tengo la mujer operada de cáncer, la mujer se me está muriendo en la casa y cuando están llamando allá, que, lo, que lo, se mataron, que yo no sé, ella no estaba ni yo tampoco, no podamos decir cómo fue pero según él, me dijo que cuando ella abrió la puerta ella estaba en la casa porque ella tiene un no salón en la casa usted no y fue y yo, a llevarme la niña a mi casa no por ahí fue a ver bueno señores ahí están son las posiciones él, encontradas él también usted otra no vez ha, ha estado preso por eso mismo porque una vez la dejó por pero muerta también se equivocó porque en ese momento ella tiene ya, carta de, de alejamiento cuando ella pasó en la pachola ah. Eh, digo, no, ponte a comer y a el niño, y dale leche. Tiene carta Te de dale. alejamiento, Oye. tiene su papel, que yo lo tengo. ¿Estaban separados? ¿Qué tiempo llevan, llevaban ellos ya de separados Como un año. Como un año. Y según usted, él insistía para volver con claro, él. Claro, claro, que sí, siempre ha sido insistiendo. El otro día fue a matarla yo, yo fui con dos vecinos míos, y fuimos a la casa este a, el con el niño. Chulo. Eso, eso eh, eh, eh, está usted, ¿tiene usted conocimiento de lo que la señora acaba de decir, que él en otras ocasiones había intentado matarla? Ella han tenido un problema los dos, porque no. en, mi, en mi casa un día eh, a Palo le dio. Ella y y ella, ella no la mató porque yo, yo intervino bueno, en el problema. Señores, ahí estas son las posiciones encontradas en estos momentos. Enfermeras del San Vicente de Paul, en estos momentos enfermeras del San Vicente de Paul realizan verdad eh, su trabajo y atienden a esta joven, repito, Soribel, quien recibió, según los reportes, eh, 28 puñaladas a mano de su expareja. Aquí en San Francisco de Macorís, en un hecho ocurrido en el sector, eh, aquí en San Francisco de Macorís, de esta eh, ciudad, en el ensanche Libertad.